TikTok, Netflix, YouTube, tendría por fuera ya un número de jaulas, así también pantalla de rubí de hoy ya poco una pico upa límite coágulo aná va pekatuta pica tuta hace upa y se te voy aní andúno aní motu jaula upa o paro pide ningún aní andúno y pura tener irupa tecnología hoy ya poba y está aní aní acá ni te digo que la Association for Progressive Communication, ABI, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, o ya poco han apeteñido, pancine, o es que la vajina o muesa acá un ñeporandú o huecova gente, tu acuera, tu torrescuera, a ABI, tapisoña en garecova mitanguera, a mitanusucuera, a mita uribema. Y ponapa y purú pantalla acuera, terapa iba y purú pantalla acuera. Moco ibeba peguana, eh, cojan a niporandúja, eh. Bodú palle purubana. Coangá y catumare que ya haré orefancine nuestra vida en las pantallas. A venir y que ore webé mente en línea punto rj. Discoadesmoascoa con campaña resguas. Y en mambo agua su y ya